Hola chicos, bienvenidos a PASI. Hoy vamos a ver un vídeo de ecuaciones recurrentes no homogéneas. Si, os, si recordáis este vídeo, ya lo habríamos visto en otro vídeo anterior. Pero claro, esta ecuación que vamos a ver tiene una particularidad que no lo tiene el vídeo anterior. Y os voy a explicar cuál es. Si vosotros recordáis las ecuaciones recurrentes eh, no homogéneas, tenían esta forma. Tdn igual a Tdn-1... T de n menos, menos un k, ¿no? Siempre así. Y aparte, al final, pues tenía una función. Y esta función, pues, era un polinomio por un término elevado a un exponente, ¿vale? Y esta la resolvimos, sabíamos ya cómo eh, resolverla. ¿Qué particularidad tiene esta? Pues, que si nos fijamos en el término que aparece aquí, tenemos en vez de tdn-1 o tdn-3 o 3 tdn- algo, tenemos un tdn partido 2, que podría ser partido 4, partido lo que sea. Pero en este caso, porque sea más fácil, pues vamos a poner partido 2. ¿Qué hay que hacer? Un cambio de variable. Este cambio de variable va a ser n igual a 2 elevado a k. ¿Por qué esto? Porque si nos fijamos en este término tenemos n partido 2. Si tuviéramos n partido 3, pues sería n igual a 3 elevado a k. ¿Vale? Pues una vez que ya os he explicado este cambio de variable, vamos a ver cómo resolverlo. Tenemos entonces n igual a a 2k pues 2 elevado acá tenemos 2 elevado acá partido 2 y eso es igual a 2 elevado acá menos 1 más simplemente sustituimos 2 elevado acá hasta aquí la primera fase, que sería simplemente aplicar ese cambio de variable. Ahora, yo eh, resuelvo estas ecuaciones eh, mediante un renombramiento. Que Lo que hago sería, en vez de tener esto de aquí, porque no me gusta tener dentro de los paréntesis el 2 elevado acá simplemente voy a nombrarlo de otra manera. Por eso el renombramiento. Lo nombro de otra manera. No va a resolver ningún problema ni nada, simplemente t de 2 elevado a k lo voy a llamar s de k. Simplemente. Es como si en vez de a José, a, le llamas José, le llamas Pepe, o viceversa, ¿vale? Pues entonces yo voy a poner aquí s de k. Ya os digo, simplemente porque a mí me gusta llamarlo de esa manera. Entonces, como tengo 2 elevado a K menos 1, pues ese de K menos 1. Una vez que ya lo tengo de esta forma, ya nos recuerda más al vídeo anterior que explicamos, que eran las ecuaciones recurrentes lineales no homogéneas. Pues entonces las resolvemos. Si recordáis, esto sería pasar la parte homogénea a la izquierda, y dejamos a la derecha la parte no homogénea esto de aquí teníamos x-3 menos y ahora con la parte no homogénea la, la ecuación o sea, el, el término resultante era este de aquí x-b menos donde b es el término que está elevado al exponente, y d, que sería el grado del polinomio. En este caso, nuestro polinomio tiene grado 0. Pues esto es 0. como está elevado a 1. Lo quitamos, y donde está la b, pues vamos a poner un 2. Por tanto, x menos 2. Una vez que ya tenemos esto, las soluciones son que x es igual a 3 y x es igual a 2. Voy a borrar y continuamos. Entonces chicos, una vez que tenemos calcular las soluciones eh, de, la, de la ecuación, vamos a ver eh, los coeficientes que salen. Para ello tenemos este, esta igualdad que nos dice que t de 1 es igual a 1. Pues lo primero que vamos a hacer es montar nuestra solución, que sería esta de aquí, ¿vale? y una vez que tenemos esa pues vamos a sustituir en el caso de que t de 1 igual a 1 lo malo, que aquí tenemos t de 1 y aquí tenemos s de k, por lo tanto ¿qué, ¿qué toca hacer? deshacer el cambio de variable por tanto, t de 2 elevado a k no pongo la k porque os voy a explicar una cosilla y bn, ¿qué es lo que voy a explicar? que aquí tenemos una k pero no tenemos 2 elevado a k entonces ¿cómo volvemos para deshacer ese cambio, pues si tenemos que n es igual a 2 elevado a k, entonces k es igual al logaritmo en base 2 de n. Por lo que aquí vamos a poner esto, vale, logaritmo en base 2 de n. Esto sería el exponente, vale, lo que poner 3 elevado al logaritmo en base 2 de n. Eso es lo que ponéis. aunque aparezca la n encima de la. Entonces, una vez que tenemos eso, pues, eh, esto ya sería, perdón, t de, una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos ya así es aplicar lo que tenemos aquí. t de 1 es igual a 3, y ahora logaritmo en base 2 de 1 es 0. Porque 2 elevado a 0 es 1 Por a más b Y esto es igual a 1 Tenemos un problema ahora ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación pero tenemos dos variables ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular t de 2 Si volvemos a nuestra eh, ecuación recurrente inicial Teníamos esto de aquí pues simplemente con esta ecuación y el t de 2, pues vamos a calcularlo. t de 2 es igual a 3, 3 de 1, más 2. t de 1 es 1, por 3 3, más 2, 5. ¿Vale? Pues ahí tenemos el otro resultado que nos va a ayudar a calcular ese sistema. de 2 sería ahora sustituir en la n un 2 logaritmo en base 2 de 2 es 1 más 2b y esto es igual a 5 una vez que ya tenemos nuestro sistema montado pues vamos a calcularlo yo lo que voy a hacer es multiplicar la primera fila por menos 2 y ahora aquí tenemos A es igual a 3 y ahora pues calculamos cuánto vale la B tenemos menos 6A menos 2B uy, menos 6 que digo, igual a menos 2 el 6 pasamos al otro lado más 6 esto es 4 por lo que B es igual a menos 2. Como B es igual a menos 2, pues ya podemos terminar con lo que tenemos aquí. A es igual a 3. Y B es igual a menos 2. Esto de aquí lo podemos arreglar un poquito más, pero ese ejercicio os lo he dejado a vosotros, ¿vale? Solo os digo que esto de aquí es una propiedad que dice que si tenemos 3 elevado al logaritmo en base 2 de n, tenemos n elevado al logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? Así que os lo dejo ahí como ejercicio. Ya veis que podéis hacer. Si os habéis enterado, pues darle a me gusta y así otros compañeros lo pueden ver. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.